La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Franklin Antonio Pichardo, acusado de asaltar un colmado en esta ciudad de San Francisco de Macorís y con pistola en manos golpear al propietario José Méndez, despocándole de la suma de más de 30 mil pesos. En el día de hoy,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 de imponer a esa persona bajo arresto eh, por tres meses La medida cautelar deberá ser cumplida en la fortaleza Duarte Recordamos en torno a este hecho que el asalto quedó captado por cámaras de vigilancia justamente el momento en que dos desaprensivos a bordo de una motocicleta penetraron a los colmados las Mercedes y el Buen Vivir del sector La Lactagracia de esta ciudad Para NTN Su noticiero regional Yoanni Paulino